Hola, vamos a ver hoy una lección sobre funciones en Python que en realidad nos pueden valer también para cualquier lenguaje de programación, no solo para, no solo para Python. <coughs> vamos a aprender entonces qué es una función y además para qué sirve. Y vamos a distinguir entre lo que significa la definición de la función y la llamada a la función. Son dos, dos cosas distintas que están muy relacionadas. Y vamos también a ver que una función recibe o puede recibir lo que se llaman unos parámetros como entrada y devuelve un valor a la salida, es decir, tiene, la función tiene una entrada y una salida. Aunque os pueda resultar algo nuevo esto de las funciones, ya habéis trabajado con ello, aunque sea de una forma tal vez inconsciente, porque en, en Codesters, este, este fragmento de código está sacado de una actividad de Codesters, pues ya aparecían las funciones. Vamos a poner esta definición, en la que decimos que una función es un, un bloque de código, que contiene una o más instrucciones. En este caso, por ejemplo, la función Sería esto que está encerrado dentro del, del rectángulo amarillo. Y como veis contiene, aquí después de la sangría, una instrucción. ¿vale? Esto este otro es un, un comentario, como ya sabéis. Bueno, pues esto sería una función. <coughs> y también lo, lo definimos como una especie de mini programa, ¿vale? porque al ser una serie de instrucciones con una funcionalidad, pues no deja de ser una especie de programa. No es un programa completo, porque no, no realiza la, la función la funcionalidad completa del programa, pero sí una parte de él. Y lo que os decía antes, cuando hablamos de las funciones, primero eh, lo dividimos en dos fases. La primera es tenemos que definir la función, y definir es precisamente lo que se hace aquí en lo que está en el cuadrado, en el rectángulo amarillo. <coughs> Queremos le damos un nombre además, def de definir y colisión es el nombre que le damos a la función. ¿vale? El nombre lo, lo elegimos nosotros. En este caso lo hemos llamado colisión porque representa al choque de un sprite de un personaje con, con otro. Bueno, pues definir la función consiste en eso, eh, utilizar esta sintaxis y además darle un nombre y decirle eh, qué elementos intervienen en esa función, seguido de dos puntos. Y después escribimos las instrucciones que tiene que realizar una función con su sangría correspondiente. Una vez que la tenemos definida, lo que hay que hacer es, dentro de nuestro programa, del código de nuestro programa, llamar a esa función desde algún lugar. En este caso, la llamada se produciría aquí y veis que se hace escribiendo el nombre de la función. Es decir, cuando el intérprete ve el nombre de la función, sabe que tiene que ir a la definición y ejecutar las instrucciones que correspondan. Bueno, no sé si os parece sencillo o no tan sencillo, vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien. Mirad, os he preparado aquí un ejemplo, vamos a ejecutar un... bueno, vamos a llamar al intérprete, tenemos aquí un archivo que os enseño a continuación y llamamos al intérprete Python 3 y el nombre de nuestro, nuestro programa en Python. ¿no? Y vemos que lo único que hace es imprimir por pantalla y es la letra de, de la tarara. Bueno, lo conoceréis. Es un poema de, de Federico García Lorca basado en una canción popular. Pues es simplemente imprimir la letra. Tiene su, su verso y su estribillo que se repite siempre igual. Y aquí, en, esta, en este otro terminal, tengo otro programa de Python, un poco distinto, esta vez tiene funciones, ahora os lo enseño también, tarara.func.python. Y al llamar al intérprete, veis que el resultado es exactamente el mismo, ¿vale? aunque los programas el código de los programas es distinto. Vamos a verlo. Si vemos, eh, primero, el que no tiene funciones, vais a ver, bueno, esto es un comentario... Aquí tenemos el primer verso, hace un print, luego viene el estribillo, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre te la canto yo, y lo imprime, eh, corresponde a dos frases, verso 2, luego otra vez el estribillo, los imprime, verso 3, y para acabar, pues otra vez el estribillo con sus dos frases. Bien, si aquí vemos hay algo que se repite. ¿Qué podríamos hacer con una función para, para mejorar este código? Os dejo un segundo, un par de segundos para que reflexionéis y me lo digáis. Pues ahora vamos a ver el código de anterior, pero modificado para usar funciones, al programa lo he llamado esta vez tarara func. Y vemos que empieza de una forma distinta, porque ahora lo que hacemos es definir, si os acordáis de antes, definir una función, def, le damos un nombre a la función, en este caso imprime estribillo, porque es precisamente lo que va a hacer, paréntesis, paréntesis, no tiene nada en medio, y dos puntos, y ahora tenemos que eh, declarar o decir qué instrucciones tiene que ejecutar esa función, y en este caso son dos, imprimir las dos eh, frases del, del estribillo. Bien, pues una vez que habíamos visto antes, una vez que tenemos una función definida, lo que hay que hacer es llamarla, bueno, y esta parte del programa, el primer verso, sigue igual, pero ahora, donde antes imprimimos el estribillo, ahora hacemos la llamada a la función imprime estribillo. Este nombre tiene que coincidir y lo que tiene entre los paréntesis tiene también que coincidir, en este caso no tiene nada. Pues esta llamada a la función, como os decía antes, lo que haría el intérprete sería, una vez que ve este nombre de la función, lo que va a la definición y sabe que tiene dos instrucciones print para ejecutar. Y esta llamada a la función se repite otra vez después del, del segundo verso y después del tercero pero simplemente la llamada a la función, no tenemos que escribir uh, otra vez los dos Prints. Esto, aparte de que nos ha hecho el programa más um, fácil de leer o más fácil de, ent de entender, eh, nos conlleva un ahorro también de a la hora de escribir código. Bueno, yo os he preparado aquí, mediante un comando, para ver cuántas instrucciones Print tiene este programa... En este caso son nueve, cuando no utilizamos funciones, nueve veces que se llama print y en este otro programa en el que sí si usamos la función imprime estribillo llamamos al print solo cinco veces, es decir, nos hemos ahorrado cuatro instrucciones print. Pues con este ejemplo tan sencillito hemos, eh, visto, nos ha valido para entender cuál es la utilidad de las funciones en, en Python. Vamos a dejar el resto de, de la explicación para una segunda parte en, el, en otro vídeo.